trayectoria ha sido una trayectoria en el mundo internacional porque eh, fui diplomática de carrera hasta hace dos años y medio atrás eh, y eso implicó estar eh, destinada afuera en el exterior y una de las cosas que más me marcó en lo multilateral y donde empecé a, a insertarme en este mundo de, de, de las negociaciones y de, de empezar a asociar distintas posiciones, etc., fue en Naciones Unidas, donde estuve cinco años destinada en Nueva York eh, y después de eso eh, he tenido varios saltos porque estuve en mis distintas destinaciones, Argentina, eh, Washington, Nueva York Después volví a Washington como acompañando al que era mi marido en esa época como embajadora, así que estuve un año de nuevo allá, que también fue muy político, esa, esa, esas redes que armé en ese mismo momento, con los think tanks, fue otro tipo de, de, de contactos que tuve y de inputs. Eh, y después volví a Chile y me recibí en la Cancillería, tuve un par de años, y después pasé a ProChile y ahí partió mi vida, empezó a cambiar completamente. Eh, Quise, bueno, siempre he sido muy inquieta de, de ir probando, de los, me gustan los desafíos, eh, eh, no, no tengo cero aversión al riesgo y estoy siempre tratando de salir de mi zona cómoda. Entonces me fui a Pro Chile, trabajé con Félix de Vicente y Carlos Honorato y fue una experiencia estupenda y fue mi primer contacto con eh, el mundo empresarial y en particular con la Alianza del Pacífico. Eh, porque eh, cuando me fui a Pro Chile, justo estaban empezando las negociaciones de la Alianza del Pacífico y eh, un año antes de que empezara este proceso me tocó a mí, dentro de Chile, armar el Consejo Empresarial Chile-Colombia eh, emulando al Consejo Empresarial Chile-Perú que ya existía hace muchos años, que ha sido muy exitoso y bueno, armamos el Chile-Colombia que fue muy bueno en, la, en el momento, se constituyó que sí, lamentablemente no ha funcionado después pero bueno, y, entonces cuando... ...surgió la iniciativa de crear un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico... ...por supuesto que recurrieron a mí porque yo era como ya la experta en consejos empresariales... Por, ...solamente por haber participado en la creación del otro... Eh, ...entonces me involucré muchísimo desde el inicio en el proceso de la Alianza del Pacífico... ...en particular trabajando con los empresarios... ...entonces se crearon cuatro capítulos de, de, de, de cada país... ...con empresarios representativos de cada uno de los países... Eh, y esta relación con los empresarios eh, se dio de una manera súper fluida, y, y aquí viene mi experiencia multilateral: de, de saber negociar, de saber sentar a una mesa, llegar a acuerdos, porque hubo que negociar el acta constitución de este Consejo Empresarial, después a ver qué temas íbamos a tratar, quién se hacía a cargo de cada tema. Y a mí me tocó el primer año, teníamos la Secretaría Pro de, de la Alianza del Pacífico, entonces me tocó a mí coordinar los trabajos y yo armé toda esta infraestructura del Consejo Empresarial. El fin último de la Alianza del Pacífico es que de lo, es, hay una integración completa de estos cuatro mercados para buscar otros mercados, en especial el Asia-Pacífico. O sea, ahí, ahí está el primer pie hacia el Asia-Pacífico. La Fundación llevaba 22 años aproximadamente con el mismo director, que era Manfred Wilhelm, que hizo un trabajo espectacular. Eh, pero más bien enfocado al mundo académico que era el fuerte de él y la verdad que eh, es un capital que la fundación tiene y que no, no lo vamos a perder para nada pero el, el, el sector empresarial que aporta fondos a la fundación eh, empezó a, a, a resentir un poco que decía, bueno, ¿dónde está mi, mi producto? No, ellos no, no, no se manejan con los papers ni con las conferencias ni las universidades es más lejano entonces... Eh, una de las, de las tareas que me encomendaron cuando llegué acá y por la razón por la cual me trajeron, era de orientar un poco más los trabajos de la Fundación hacia las necesidades del mundo empresarial. Y llegué en un momento además eh, bien especial porque se están dando procesos bien interesantes que pueden tener un impacto en el mundo empresarial, en la vida empresarial acá en Chile. Y que uno fue en la firma del TPP, que ahora viene todo el proceso de ratificación que va a ser muy interesante. Después eh, entró en vigencia el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico y además ahora en el primero de julio asumimos la Secretaría Pro Témpore de la Alianza del Pacífico de nuevo eh, por un año. Y, eh, y después una cosa que va a ser muy relevante que es en el 2019 Chile va a ser sede de APEC. Y este año eh, Perú es la sede de APEC, o sea es un año que para nosotros eh, es una oportunidad para aprender de los peruanos, acompañarlos en este proceso, entonces mi llegada fue como en un timing bastante bueno en ese sentido, y de hecho ya estoy en contacto con, con los peruanos, con la persona que está organizando el, el CEO Summit, que es, es la, la cumbre de los empresarios dentro del APEC, eh, y estoy trabajando con ella, ya estamos haciendo eh, eventos conjuntos, qué sé yo. El foco de mi trabajo, mi gestión, por lo menos en un primer periodo, sin dejar de lado eh, el capital que ya armó Manfred, por eso también sigo asistiendo a algunas reuniones de las, de las que él lideraba, es la Alianza del Pacífico, TPP y APEC, en, en particular ABAC. ABAC es el Consejo Empresarial de APEC y donde además se produjo este año también que nombraron a tres nuevos eh, representantes de ABAC, Chile, eh, que no tienen idea de, de qué se trata, o sea, para ellos completamente nuevo, ...tanto lo multilateral, porque esto es un, un, una, ¿cómo se dice? Una, un escenario multilateral... ...como eh, los temas, de qué se trata, de qué, de qué se espera de su participación, etcétera... ...y ahí es donde eh, también la Fundación se ha involucrado mucho más... ...de lo que lo ha hecho anteriormente... ...la Fundación es la Secretaría Abac en Chile... ...pero más bien hasta ahora había sido para lo logístico... ...y mi intención ahora es, y lo está haciendo... Eh, ...meterse mucho más en los temas de contenido... ...y guiar eh, el trabajo de estos ABAC Chile... ...para que haya participación de Chile... ...con ideas, con opiniones... ¿sí? ...entonces lo que hacemos es... ...de toda esta cantidad de documentos que viene de ABAC... ...seleccionamos, yo lo, lo hago particularmente seleccionado...